Buenos días, buenas tardes. Ya somos el momento en que veáis este, este vídeo. Bienvenido a la asignatura TIC y geolocalización estudio de caso. En, el, en los próximos días navegaremos por el uso de las TIC y de la geolocalización para el análisis y la gestión territorial. Siempre desde el punto de vista del geomarketing y de la, y de la geolocalización. Eh, para este periodo de aprendizaje vaya a contar con mi ayuda, el profesor José Luis Martínez y la ayuda del profesor Juan José Moreno, ya que esta asignatura está diferenciada en dos bloques temáticos. El primer bloque, referente a la localización y el marketing, es el que impartiré yo, y el segundo bloque, que es conocimiento, gestión y defensa de la propiedad inmobiliaria rústica. Tengo que deciros que los tres temas de los que se compone el bloque primero los dejaré eh, visible en abierto desde el primero. Creo que es interesante al objeto de que vosotros organicéis vuestro tiempo de la mejor forma posible. Recordad que después de la primera semana de la asignatura entramos en el periodo de vacaciones de Semana Santa. No obstante, eh, los días 10, 11 y 12, lunes, martes y miércoles santo estaré disponible para resolver vuestras dudas, consultas o lo que surja. Eh, esta, este bloque se compone de tres temas El primer tema y, la, y, el primer y el segundo tema tienen una lección, unos test una práctica y un debate que es obligatorio eh, la intervención, puntúa El tema 3 no tiene práctica, hay menos preguntas tipo test y el debate será de carácter voluntario En este primer bloque de, de la asignatura me implico para darse a conocer los conceptos y la información más relevante en el sector de las geolocalizaciones con marketing. Podría decirse que es un intermediario crítico que, que he buscado, que he agrupado y que comparte información sobre el tema con todos vosotros. Eh, esto es muy necesario en un mundo que está infosicado de contenido, sobre todo por Internet. También pretendo que se haga una lectura del mercado de trabajo de la geografía. Está claro que la demanda del mercado ha cambiado, ha evolucionado mucho y que por tanto las habilidades y las capacidades también han cambiado. Eh, creo que en este periodo ha habido pocos cambios en, en, en el mundo académico referente a estos temas. Eh, siempre lo vamos a hacer del prisma del análisis y la gestión territorial. Hay que cambiar nuestra manera de pensar, estamos obligados a reinventarnos, hay nuevos negocios, hay nuevas soluciones y por tanto hay nuevas oportunidades. Eh, me gustaría que este, bloque de, de, este primer bloque de la asignatura, de la geolocalización, lo observéis, lo trabajéis de una manera activa pensando en qué problemas, qué necesidades y qué soluciones podéis aportar vosotros con la geolocalización. Las empresas buscan trabajadores activos que sepan hacer frente a los problemas que, surge, que surgen en el día a día. Eh, valora mucho tener iniciativas, tener ilusión y comenzar nuestro, eh, nuevos proyectos. Eh, podéis poner en contacto conmigo en eh, la guía del alumno tenéis el usuario de Sky, tenéis el usuario de, de, de Twitter tenéis mi correo electrónico esto es todo, mucho ánimo y adelante